hola buenos días eh, gracias por, por asistir al, al seminario eh, que tiene lugar aquí en el centro de investigación operativa eh, es, es un placer tener otra vez por aquí después de ocho años casi no a marques Escribuela villar él es un investigador y docente de la universidad de las islas baleares y además de amigo, pues contra todo pronóstico también tenemos papers juntos, con lo cual quiere decir que a pesar de, de todas las vicisitudes de los papers, pues seguimos conservando la amistad. Eh, ha venido a trabajar conmigo esta semana y además a impartir el, el seminario ahora del que vamos a poder disfrutar. Él se dedica a la investigación en organización industrial, eh, más en particular a, a um, asuntos de abuso de posición de, de dominio en el marco de competencia imperfecta. Y lo que nos va a presentar hoy pues, es un poquito diferente porque ha abierto un poquito más eh, la lupa hacia otros temas que también son interesantes. Tienes alrededor de 45 minutos y conservaremos como 15 minutos para preguntas y un poquito de diálogo sobre lo que nos has expuesto, cuando quieras. Muchas gracias Carlos y muchas gracias también al Centro de Investigación Operativa por la invitación y a la universidad en general. Es un placer estar aquí um, presentándoos esto. Bueno, Como Carlos comentaba, este es un artículo que se escapa un poquito de lo que yo he estado haciendo hasta ahora. Vale. Os voy a hablar de, de modelos de negociación. Es un, un artículo muy cortito, de hecho seguramente necesitaré incluso menos de estos 45 minutos y, y por tanto, permitidme que haga una pequeña digresión muy simple. Este artículo, seguramente cuando acabe la presentación pensaréis cómo puede ser que nos haya contado este tipo que ha estado o que llevan, somos tres, llevamos casi dos años con este artículo y aún así hemos avanzado muy poco, seguramente porque nos hemos obstinado mucho. Sobre todo, Walter es un compañero mío de Mallorca y Alberto es un compañero de Walter de Roma, que bueno, ahora está en Londres. Nos hemos obstinado, sobre todo Walter y yo, en intentar generalizar este modelo. Y de momento no hemos sido capaces todavía. Tengo unos mejor dicho, tenemos unos resultados que creo que tienen sentido, tienen lógica, son muy simples, creo que se entienden muy bien. Pero es un artículo que ahora mismo eh, no lo tenemos para mandar a ningún sitio porque pensamos que hay que ampliarlo, pensamos que hay que, hay que trabajar más en él, sobre todo creemos que se puede generalizar el resultado que tenemos que es básicamente en realidad es un resultado que tenemos que creemos que se puede generalizar más bueno os voy a hablar del de papel del poder de negociación en un modelo de Nash- Nash y dentro de un rato dentro de un momento diré qué significa esto de Nash- Nash porque si no estáis familiarizados con la literatura como no estaba yo hace dos años no, sabía, no tenía muy claro lo que era un Nash- Nash ¿Vale? bueno simplemente eh, en economía se utiliza muy a menudo un modelo cuando quieres de alguna manera ilustrar qué es lo que sucede cuando eh, se produce una negociación entre dos partes, dejésemos, se utiliza el modelo de Nash, no, no el equilibrio de Nash, sino el modelo de negociación de Nash. Esto proviene de un artículo de Nash en el año 1950, un artículo de Econométrica, que él bueno, utilizó un modelo basado en unos axiomas, dijo, bueno, si se cumplen ciertos axiomas, entonces yo os doy, bueno, lo dijo así obviamente, os doy un instrumento que os permitirá saber cuál es el resultado de un proceso de negociación, ¿vale? Este es el modelo de negociación de Nash. Lo que sucede en el modelo de negociación depende de muchas cosas, depende de que se cumplan estos axiomas, por ejemplo, que Nash eh, predijo, ¿no? Entre estos, eh, dejésemos, ingredientes que se, se ponen en el modelo de negociación de Nash, uno de ellos es, que es un poquito una especie de caja negra que no sabes muy bien de dónde sale, es el poder de negociación. ¿Qué es el poder de negociación? Bueno, no sabemos muy bien qué es, pero estas cosas que en economía se utilizan son cajas negras. Y dices, bueno, pues mira, asumo que hay un poder de negociación y así no tengo que preocuparme de, de, de dónde sale este poder de negociación. Bueno, es algo, es de alguna manera exógeno, ¿no? Eh, de hecho, eh, en el modelo de negociación de, de, de Nash, el poder de negociación es algo habitualmente considerado, y puedo borrar el habitualmente, considerado exógeno. No sabes dónde sale. Hay un cierto poder de negociación por parte de eh, las partes, dijésemos que están negociando. Vale, um, cuando las negociaciones, en lugar de ser individuales, en lugar de tener, como Nash predijo en su artículo del 50, uno que negocia con otro, cuando las negociaciones son múltiples, luego lo que utilizamos nosotros es el nash, nash. ¿Qué es el nash nash Básicamente el nash nash lo que hace es considerar que, si hay una negociación entre una parte y varias partes al mismo tiempo, lo que se puede hacer es buscar un equilibrio de Nash en las negociaciones. Entonces tienes el Nash de, el Nash cooperativo, dijésemos, el Nash de negociación y luego tienes un equilibrio de Nash entre las distintas negociaciones, esto es el Nash y Nash, ¿vale? Esto no lo hizo Nash en su artículo original porque él básicamente lo que tenía en mente es, bueno, tú y yo vamos a disputarnos un pastel, entonces, ¿quién se queda más de este pastel? Bueno, depende del poder de negociación que tengamos. Si se cumplen ciertos axiomas, pues yo te doy este instrumento, que es un modelito muy simple, al menos en su versión muy fácil, que te permite saber cómo acabaría esta negociación. Pero, ¿qué pasa si yo negocio contigo, negocio con él y negocio con ella? Claro, ¿qué pasa si en estas tres negociaciones lo que yo obtengo depende, o lo que tú obtienes depende del resultado de la otra negociación? No son negociaciones que estén desconectadas. Entonces, ¿cómo podemos eh, buscar un equilibrio ahí? ¿Cuál es el outcome de la negociación? El nash, y el nash ¿Vale? ¿Hay algún tipo de secuencialidad, no? Ahora vas a meter... No, no tiene por qué haber secuencialidad. Podría haber secuencialidad, pero nosotros lo hacemos en un modelo simultáneo. En que las negociaciones pasan simultáneamente. Por ejemplo... Incluso con el App, sí? sí, sí. Imagínate que tú lo que tienes es un input supplier upstream un, uno que vende tornillos y luego tienes eh, varias eh, ferreterías que negocian con el vendedor de tornillos simultáneamente el precio al cual le van a, a comprar los tornillos. Estas negociaciones se pueden llevar a cabo simultáneamente o se pueden llevar a cabo secuencialmente, da igual, da igual si es simultáneo o secuencial, lo que importa es la cantidad de información que tú tengas. Se pueden llevar a cabo simultáneamente, secuencialmente, pero sin que yo sepa cuál ha sido la, sin que tú sepas a qué precio le he vendido a él los tornillos. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que nosotros obtenemos, y aquí avanzo el resultado, es que en un nash nash puede ser que alguno de los elementos, partes, alguna de las partes, dejésemos, sus beneficios disminuyen en su poder de negociación. No te lo esperas esto, ¿no? Entonces estás diciendo, que, claro, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues obtenemos que eso puede pasar. Ahora veremos por qué, porque hay una intuición detrás y hay también unas condiciones para las cuales esto tiene que cumplirse, pero claro, si esto es verdad... Entonces, el outcome de la negociación, el, lo que tú esperas que pase como solución del problema de Nash, dijésemos, de negociación, quizá falla, ¿no? ¿Nash se equivocó en su artículo de 50? Obviamente no. De hecho, Nash tenía unos axiomas que nosotros, de alguna manera, ya en el Nash y Nash, ya violamos, dijésemos. ¿eh? Lo que pasa es que, como hacemos mucho, mucho muy a menudo en economía, en I.O. todavía más, en organización industrial todavía más, es coger instrumentos y utilizarlos. Si los entendemos o no los entendemos, es otra cosa. A veces los utilizamos sin entenderlos muy bien. Pues este instrumento, el Nash Nash, se utiliza muy a menudo, en muchos artículos de organización industrial, en negociación entre downstream y upstream, sin darse cuenta que esto puede pasar. Que puede ser que tú estés peor con tu poder de negociación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué puede ser que tú estés peor con tu poder de negociación? Una intuición así muy rough, dijésemos, muy, muy simple. Nosotros estamos suponiendo aquí que esta negociación es ineficiente, en la literatura se distingue entre dos tipos de negociación, la eficiente y la ineficiente. Una intuición muy simple, como os decía, dos tipos de negociaciones, las eficientes y las ineficientes, así a grosso modo dijésemos, las eficientes es el tamaño del pastel no cambia, el tamaño del pastel es fijo, esto es lo que tenía en mente Nash, nos disputamos un pastel, entonces tú te llevas un cuarto y yo tres cuartos, dos, tres... no, aquí no, nosotros estamos pensando en una negociación en la cual el tamaño del pastel cambia en función de las acciones. ¿Cuándo pasa eso, por ejemplo? Típico ejemplo, que pasa eso?, que muy a menudo nosotros utilizamos en organización industrial, es cuando estamos negociando una tarifa lineal. Si ponemos una tarifa lineal, en función del precio, yo estoy vendiendo un input, tú me vas a comprar el input para utilizarlo para no sé qué y producir un producto final. Si lo que te cobro es una tarifa lineal, pues luego el tamaño del pastel que nos repartamos, es decir, la suma de nuestros beneficios, depende de la tarifa que yo te cobre. Esto es la doble marginalización. De hecho, por ejemplo, lo eficiente siempre cuando hay tarifa lineal es que yo no te cobre nada. Que te lo venda gratis, obviamente no te lo voy a vender porque tengo, gratis, porque tengo mi poder de negociación, pero eh, lo que sería eficiente en términos agregados sería que te lo vendiese gratis. Por tanto, el tamaño del pastel, y por pastel entiendo el, el total de beneficios que nos repartimos tú y yo, esto es variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este modelo? Pues que si aumenta tu poder de negociación, la proporción que tú te llevas del pastel es más grande, ¿no? Esto es obvio. Pero si tienes, este es el efecto, nosotros lo llamamos el share effect, pero tienes otro efecto que es el size effect. ¿En qué consiste el size effect? Que puede ser que si yo me llevo una proporción más grande del pastel, lo que estás haciendo es disminuir el pastel. Entonces, si el pastel disminuye lo suficiente, puede ser que yo, aumentando mi poder de negociación, me lleve una parte más grande de un pastel más pequeño. ¿vale? Y esto acabe perjudicándome a mí. Entonces, la intuición así, a grosso modo. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, lo que se utiliza también muy a menudo en la literatura, un two-part-tariff, ¿no? Tu part tarif es una parte fija y una parte variable, con la parte fija y la parte variable esto desaparece. Tu part tarif es la negociación eficiente, es decir, yo lo que voy a hacer habitualmente eh, es regalarte el producto y cobrártelo todo en, en una parte fija, ¿no? Todo lo que pasa en el parque de atracciones. Bueno, estos ya son ejemplos de, de, de, de muy simples, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos aquí es esto, que el tamaño del surplus de, del beneficio agregado, dijésemos, depende... De, eh, depende del, del input, del precio, dijésemos, al que, o de las acciones, mejor dicho, en este caso. Entonces, un efecto puede compensar al otro. Esta es la intuición así, más simple. Luego hay una intuición un poquito más aplicada, que es un poquito más elaborada. Dejadme hacer una revisión muy, simple, muy breve de, de la literatura. Todo esto parte del paper de Nash en de Economética del año 50, como os decía, una solución axiomática, unos cuantos axiomas y nos da un, un instrumento que permite saber cuál sería el resultado de un proceso de negociación. Más adelante, bueno, a partir de aquí salió, unos años más, más tarde salió una catarata de literatura relacionada con esto, eh, aquí cito algunos solo, eh, pero Roth y binmore dicen, bueno, vamos a permitir negociaciones bilaterales también, no solo como Nash, un, tú y yo eh, disputándonos un pastel, por tanto, podría haber diferencias en el poder de negociación si hay negociaciones bilaterales. Si estoy negociando contigo, estoy negociando con él. Entonces no tengo por qué tener el mismo poder con él que contigo. O tener poderes distintos, ¿no? Luego, otro artículo también muy conocido en el RAND de Horny Bolinsky. Más de dos. ¿Por qué dos? Puede haber múltiples negociaciones. ¿Vale? Luego, otro artículo también muy muy conocido de Bidmore, en el que eh, ellos básicamente demuestran un artículo que se, se cita muchísimo porque ellos básicamente demuestran que la solución de Nash, la solución de Nash del, de, del, del bargaining de Hesmos, es equivalente a un juego en el cual dos jugadores se hacen um, pujas. Yo pujo, tú pujas. Cuando las pujas, cuando la distancia entre las pujas tiende a cero, la solución de este juego tiende a ser la solución del de Nash bargaining. Dejésemos. si se cumplen ciertas cosas ¿eh? si los jugadores tienen que tener eh, preferencias por el tiempo eh, la, esto, lo que os decía ¿no? que, que el tamaño de eh, la espera entre las pujas dejésemos, tiene que tender a cero y tiene que haber incertidumbre en cuanto a la terminación de la negociación ¿vale? pues entonces estos juegos son equivalentes vale. um, ellos también modelan más que modelar ellos también argumentan por qué puede ser que haya um, poderes de negociación distintos. Dicen que, por ejemplo, los, po los poderes de negociación distintos... Recordad que al principio os decía que esto del poder de negociación es algo... caja negra, no sé muy bien dónde sale. Pues bueno, ellos dicen, en realidad, estos poderes de negociación asimétricos pueden venir, por ejemplo, de que los intervalos entre las pujas sean distintos, sean distintos, los intervalos entre las pujas, o puede ser que haya beliefs, creencias distintas, acerca de cuándo va a acabar este juego. Entonces ellos, de alguna manera, lo que aportan es... un análisis de robustez, de hacer... vamos a hacer un juego como nos a los que hacemos teoría de juegos, para comprobar que eh, la solución de Nash, en realidad, es la solución de un juego estándar, dejésemos. ¿Vale? Bueno, el Nash y Nash asimétrico, como os decía hace un rato, se utiliza en un montón de, de artículos, por ejemplo, en literatura empírica, utilizando el poder de negociación, tanto como variable dependiente como como variable independiente, ¿vale?, Aquí, por ejemplo, utilizando el poder de negociación como variable eh, dependiente, aquí encontramos un artículo, bueno, aquí he citado algunos, ¿eh? hay muchísimos más, hay un artículo que en realidad, este de Richards, el 2018, fue un poquito la génesis de, de nuestra investigación aquí, ¿por qué nosotros empezamos con este? Porque este artículo es empírico, completamente empírico, ¿eh? no recuerdo muy bien cómo dimos con ello, cómo dimos con este artículo, mirando otras cosas seguramente fuimos a parar este artículo, que te... Si no recuerdo mal, los datos son del Reino Unido de eh, mercado de distribución alimentaria y obtiene que en la negociación entre input, y entre upstream y downstream, dijésemos, resulta que la complementariedad entre los productos downstream lo que hace es aumentar el poder de negociación de los de abajo. ¿Vale? Cuanto más complementariedad hay entre, imaginaros, Carrefour, Alcampo y Mercadona negociando con un productor de leche. Pues la complementariedad entre los productos de Mercadona y Carrefour y Alcampo dota a estos negociadores, estos negociadores de poder de negociación con respecto a los de arriba. Nosotros pensamos, ostras, entonces el poder de negociación es algo que de alguna manera depende de cosas que no controlamos mucho, ¿no? De, o cosas que, que, que no se había investigado en modelos teóricos, el poder de negociación tú lo tienes ahí como algo dado y no te preocupas de qué es lo que pasa, entonces a raíz de esto pensamos ¿y si tenemos un modelo con complementariedades entre los productos? ¿qué le pasa al poder de negociación? ¿qué pasa si luego hacemos estática compartida con el poder de negociación? y a raíz de esto nos dimos cuenta de, del resultado que os he comentado antes. Bueno, como os comentaba, hay un montón de literatura eh, empírica al respecto y literatura teórica hay muchísima, de hecho no, no, no cito aquí... Por no empezar a citar, no cito ninguno porque hay un montón. Simplemente artículos de organización industrial que utilizan el modelo de negociación de Nash. Pues un montón, los que queráis. ¿Vale? El, sin embargo, todos los artículos, al menos por lo que nosotros sabemos, el poder de negociación es algo exógeno, es algo dado de lo que no nos preocupamos. Si nos conviene o no nos conviene tener poder de negociación. El único que hemos visto, este de Herbash y Haller, de el Social, Chains, uh, Science, no, Social Choice y Welfare, Uh, que básicamente lo que hacen es mirar, cuando hay distintos grupos de poder, cómo te beneficia tu poder de negociación en función del tamaño de tu grupo de poder. Pero no encuentran, es un modelo distinto, y no encuentran lo que encontramos nosotros. No encuentran que el poder de negociación te puede perjudicar. Básicamente lo que encuentran es que depende del tamaño. Te beneficia mucho, te beneficia poco ser más poderoso en la negociación en función del de tamaño relativo que tú tienes en comparación con el tamaño relativo de otro ente negociador, dijésemos. ¿Vale? Pero bueno, fue o es el primero que hemos visto, en el que se preocupan de, tenemos que preocuparnos de si el poder de negociación es bueno o malo. Y este es el plan de, del paper. Básicamente hay dos partes. La segunda es muy simple y la primera es un poco decepcionante, sinceramente, porque la primera es un modelo muy general, tan general que no tiene estructura, a veces intentas buscar algo muy general, pero claro, si no le das un poco de estructura, al final los resultados acaban siendo, como lo veréis, meramente descriptivos, sin, sin poder colocarlos en un contexto económico. Miramos dos cosas, que de esta parte, dijésemos, mis coautores están bastante más satisfechos que yo, yo no descartaría no ponerlo, eh, pero bueno, básicamente eh, miramos en un modelo de negociación 1-1 y 1-2, sin ningún tipo de estructura ni vertical ni nada, nada no, no sabemos qué pasa, yo negocio contigo a solas y yo negocio con vosotros dos, independientemente, yo negocio contigo y yo negocio con él, sin, sin que vosotros os comuniquéis, sin que sepamos nada, simplemente negociamos, y obviamente lo que os pasa a vosotros depende de la negociación con el otro, porque si no, si no tiene gracia, si no, si son, son dos uno uno separados, ¿vale? esto no es uno uno separado y uno uno separado, hay una interacción entre estos de aquí, ¿sabes?, los ¿me explico?, los beneficios que obtiene uno dependen del outcome de la negociación con el otro. ¿Sí? Bueno, y luego en la segunda parte lo que hacemos es analizar esto con una estructura vertical, pero con una función de demanda lineal, ¿vale?, y ahí es donde nos hemos atascado durante todo este tiempo porque hemos intentado hacerlo con una función de demanda genérica, y hemos estado... A veces hemos, estado, hemos pensado que estábamos muy cerca de conseguir el resultado general, porque con una función de demanda lineal es muy fácil de ver. Ahora os lo enseñaré y es muy fácil de ver. Tienes el modelo, haces los cálculos con una función de demanda lineal, los cálculos no son especialmente complejos, buscas el resultado y ya está. Y no hay que darle muchas más vueltas. Si tienes una función de demanda general, pues la cosa es mucho más complicada, obviamente. Lo hemos intentado con curvatura constante, lo hemos intentado con varios tipos de función de demanda y de momento no hemos podido más allá de la función de demanda lineal. Que bueno, eh, una función de demanda lineal, pues bueno, también podemos argumentar, hay muchos artículos que trabajan con funciones de demanda lineales y ya está. Si, que es lo que yo, que ya llevo dos años con ese artículo, intentaba convencer a mis coautores, es decirles, bueno, la demanda lineal es criticable si tú intentas, de aquí sacar conclusiones muy generales, pero si lo que tú intentas es decir, esto puede pasar, la demanda lineal es una ilustración de que esto puede pasar. No te estoy diciendo que, que solo pasa con demanda lineal, no, no lo sé eso. Lo que te estoy diciendo es que este efecto puede pasar, y nosotros demostramos que puede pasar con la demanda lineal. Eso sí, si con otras demandas pasa o no, pues no lo sabemos todavía. Bueno, el modelo general, básicamente, en el 1-1, imaginaos, dos agentes, S y A, que negocian con respecto a una variable. ¿Vale? Las funciones de pagos de, estas do, de estos dos jugadores son... Uh, diferenciables, obviamente, y aquí como solo tenemos uno y uno voy a ir muy rápido con esto porque es una tontería, ¿eh? tienen un poder de negociación, cada uno de ellos, alfa 1 menos alfa, ¿vale? Y, básicamente, lo que requerimos, obviamente, para que haya algún tipo de, de interacción aquí, es que claro, yo no sé si a mí me gusta más A y a ti te gusta menos, pero en cualquier caso el signo de las derivadas tiene que ser contrario, es decir, la derivada de la derivada del beneficio de S con res, el signo el signo de la derivada del beneficio de S con respecto a A tiene que ser distinto del signo de la derivada del beneficio de A con respecto a A. ¿Vale? Pues si los dos quieren más A, pues entonces el, el, el, el resultado es obvio. A igual a 1. Si los dos quieren menos A, A igual a 0, lo que sea. Es decir, tiene que haber una contraprestación, ¿no? Que yo quiera más y tú quieras menos, si no, aquí no hay negociación. Bueno, entonces el... Nash Bargaining Product, el producto de negociación de Nash es este, simplemente, estos es de Nash, aquí, para hacerlo fácil, he puesto las eh, Outside Options, las opciones eh, alternativas se ponen cero. Bueno, no sé si estáis muy familiarizados con este producto de Nash, pero básicamente, en el paper del 50, Nash en la negociación dijo, bueno, los beneficios que obtiene el individuo 1 con respecto a esta variable, menos la opción alternativa de la que dispone esta outside option elevado al poder de negociación multiplicado por los beneficios que obtiene el otro con respecto a esta variable menos la, la opción alternativa que tenga este otro individuo, la opción alternativa del individuo A, elevado a esto, esto es el Nash product. Entonces la solución del producto de Nash, dijésemos, la solución de la negociación, Nash te dice que maximizas esto con respecto a A y la A que maximiza esto es la solución de la negociación. Esto es lo que decía Nash. ¿Vale? Pero por eso os decía que el signo de las derivadas tiene que ser distinto para que no sea obvio el resultado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que obtenemos en el 11 básicamente es que los beneficios eh, de este, si suponemos que esto es positivo, por ejemplo, los beneficios de este siempre aumentan en alfa y los beneficios de este siempre disminuyen en alfa. Es decir, cada uno le interesa tener más poder de negociación, lo esperado. ¿Vale? Por tanto, en 11 aquí no hay ninguna sorpresa. De hecho, puedes hacer un poquito de... Separación, pero tienes un efecto parcial. Dijas, pues, esto, esto no es la derivada total, es la derivada parcial. ¿no? Esto es, ¿qué le pasa a los beneficios del de S, por ejemplo, cuando alfa cambia y no cambia nada más? Esto siempre es positivo, esto sería como el share effect, os comentaba hace un rato. Esto es positivo, pero resulta que esto también es positivo, entonces al final lo que tienes es que los beneficios del, del S siempre aumentan en A. Y por tanto, los beneficios del otro siempre disminuyen en A. ¿vale? Lo paso porque realmente no aporta nada esto. Simplemente obtenemos los resultados, en el 1-1 obtenemos los resultados esperados, que yo quiero más poder de negociación y tú quieres uh, menos, menos mío, menos mi mí poder de negociación. Bueno, con el 1-2, aquí hay dos variables, porque tú y yo negociamos con respecto a A y yo y ella negociamos con respecto a B. ¿Vale? Lo que pasa es que tus beneficios dependen de A y B y los beneficios de ella también dependen de A y B. Este es el punto, por eso hay esta interacción. Aquí lo que tenemos es dos productos de Nash, no tenemos solo uno, tenemos dos productos de Nash. La solución de esto no es un numerito, la solución de esto es un A de B. Esto lo maximizas con respecto a A. Esto lo maximizas con respecto a B. Pero esto no es un numerito la solución, es un B de A. Entonces el Nash y Nash es que hacemos el equilibrio de Nash de las soluciones del producto de Nash. ¿Vale? Bueno, es básicamente lo que está explicado aquí. Aquí, eh, bueno, para no entretenerme mucho, no aburriros con la notación, aquí hemos puesto simplemente para simplificar eh, opciones alternativas cero para los individuos A y B y las opciones alternativas estas que en el modelo original de Nash tienen que ser exógenas, que esto es algo con lo que nos hemos peleado también, que luego quizás si tengo tiempo podemos hablar un poquito más de eso. Nash supuso que esto es exógeno, esto es exógeno no depende de lo que yo decida aquí, no depende de la, del propio producto de Nash, es algo que Nash dijo exógeno, porque, ahora ya me voy un poquito por las ramas, porque Nash un poquito lo que tenía en mente es que estos, estas opciones alternativas, que son las opciones que tú te llevas, dijésemos, si la negociación se rompe, provienen de otro juego previo que se ha hecho, en el que tú piensas que, bueno, si yo rompiese la negociación con él, ¿qué me pasaría? Yo imagino, antes de, de negociar contigo, yo imagino... Yo estoy negociando. Yo negociaré con José Antonio, pero ¿qué pasa si se rompe la negociación con José Antonio? Yo lo que haría si se rompiese la negociación con José Antonio es irme a negociar con Pepito y conseguir no sé qué, y esto me daría mí unos beneficios, tal, tal, tal. Y estos beneficios son estos de aquí, son alternativos. Por tanto, son exógenos. Porque forman parte del resultado de un juego alternativo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, aquí en el Nash and Nash esto es la expresión de la, con, eh, trabajas un poco la solución de los productos de Nash y el Nash y Nash, lo que tienes aquí es que esto, en principio, esto es para el caso simétrico, esto en principio no tiene por qué ser positivo, puede ser negativo. Si se cumplen ciertas cosas sobre, esto sí, esto siempre es positivo, esto se puede demostrar fácilmente que esto siempre es positivo, esto sería el, el shear effect, es la derivada parcial, dejemos, pero esto de aquí, se pueden cumplir ciertas cosas con respecto a estas derivadas, que aquí, como no le estoy dando ningún formato a este modelo, no sé decir nada acerca del signo de estas derivadas. Pues entonces, por eso este resultado, os decía antes, que quizás es un poco decepcionante, porque lo que, te, lo que te está diciendo es una descripción meramente um, técnica, dejésemos. Aquí puedes establecer una taxonomía, en el caso asimétrico, de cómo tienen que ser las derivadas para que todo esto, quizá pueda ser negativo. Y que, por tanto, puede ser que me interese tener menos poder de, mercado, menos poder de negociación. perdón. Claro, pero aquí en este son ciertas condiciones sobre la convexidad de los productos de Nash ciertas condiciones sobre estas derivadas que se tienen que cumplir para ver que esto puede ser negativo, pero lo que le falta a esta parte dijésemos es que aquí no hay una conexión yo no os puedo decir qué significa que esto sea negativo, que esto esté entre menos 1 y 0 porque aquí a este modelo yo no le he dotado de nada, no he dotado de ninguna estructura, simplemente he dicho ¿cómo me interpretáis esto? esto es que la derivada total de la acción óptima que va a pasar en un producto de Nash, sea negativa con respecto a la otra, y más pequeña que menos uno. Si se cumple esto, puede pasar que esto sea negativo, pero me falta la interpretación, ¿vale? porque repito, no estoy dando una estructura a este modelo todavía, por tanto, esto es solo una descripción. No sé si os he perdido, pero, supongo que no, pero creo que con la aplicación lineal que viene ahora, todo se entiende mucho mejor, porque es, la aplicación lineal es muy muy simple. ¿Vale? Este resultado, repito, solo es una mera descripción en, el cual, en la cual se puede hacer una taxonomía de cosas, dijésemos, y decir, bueno, si se cumple esto y esto y esto y esto, tenemos el resultado deseable. Y alguien nos dirá, so what? ¿Y esto qué? ¿Cuándo se cumple? No lo sé. Espera, que te doy un ejemplito. ¿Vale? Y el ejemplito es el siguiente. Imaginemos que tenemos, y aquí esto ya es más a yo, dijésemos, es más eh, aplicado. Tenemos uno aquí, aquí sí le puedo dar una estructura um, económica, dijésemos, más como estamos acostumbrados a ver en los papers, ¿no? Tenemos aquí uno arriba y dos aquí. Este tiene un input que estos dos necesitan para producir, ¿vale? Podemos suponer que la transformación tecnológica es trivial, es uno-uno, ¿vale? Es decir... Este le vende el input a este, le vende el input a este y estos simplemente cogen este input y lo transforman gratis en algo que los consumidores compran. Pues los consumidores aquí abajo. Los consumidores compran. ¿Vale? Todos los costes son cero. Lo único que hay, obviamente, es un precio que estos tienen que pagar, a este de aquí. ¿Sí? Esto se podría modelar muchas veces en, en papers de, de organización industrial. Aquí lo que tenemos es un take it or leave un take it or limit este le hace una oferta le dice, mira, la oferta sí está a punto. Si te gusta bien y si no, no. Nosotros en lugar de hacer un take it or limit miramos los productos de Nash. Es decir, miramos que este tiene un, o este tiene un poder de negociación alfa con respecto a este y tiene un poder de negociación beta con respecto a este de aquí. Y Son dos negociaciones independientes que pueden ser simultáneas o no, pero en cualquier caso, si son secuenciales no hay información acerca de qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Creo que esto reproduce el ejemplo del lechero negociando con Carrefour y el lechero negociando con el, con el Alcampo. Que yo no, no sé si el Alcampo sabe cómo ha sido la negociación entre el lechero y el... Me falta información ahí, no sé si el Alcampo sabe cuál ha sido la, eh, el proceso de negociación entre el lechero y Carrefour, no lo sé. Quizá hay grupos de compra, grupos de venta, no lo sé. Pero un poco la idea que tenemos es esta, ¿no? Esta, esta historia tan simple. Y luego, lo que suponemos es que abajo, estos productos, estos dos productores venden productos a los consumidores, pero los productos que venden estos no tienen por qué ser iguales. Porque el lechero le vende la leche al Carrefour y le vende la leche al Alcampo pero al campo te la transforma, ya sé que estoy haciendo un poquito de trampa, pero la transforma gratis, pero te la transforma gratis en una um, leche fantástica o no sé qué, y en cambio el otro te la transforma en una leche de 70, euros, 70 céntimos el, el cartón y baratita y tira. ¿Vale? por tanto puede haber diferenciación de producto ¿Sí? y de hecho vamos a suponer todo el espectro de complementariedad y sustituibilidad ¿Vale? por tanto aquí tenemos dos demandas estas dos demandas, bueno, funciones inversas en este caso son 1 menos q sub 1 menos sq sub 2 lo hacemos simétrico para hacerlo más fácil tenemos estos dos productos ¿Vale? estas son las dos funciones inversas de demanda de estos dos productos ¿Sí? Bueno, entonces esto es un juego muy simple, es un juego en dos etapas, en el cual en la primera etapa se producen estas negociaciones sobre el precio del input, y en la segunda etapa las empresas compiten entre ellas para vender a los consumidores. ¿Vale? Entonces esto se resuelve por inducción hacia atrás, es muy simple, miras el equilibrio en la segunda etapa del juego, lo metes aquí y luego solucionas los dos productos de Nash. ¿Vale? En los productos de Nash, como hacemos Nash y Nash, tienes la solución de los dos productos y buscas el equilibrio de Nash de los dos productos. ¿Vale? ¿Sí? Se entiende, ¿no? Es muy simple esto, ¿no? Bueno, nos centramos en estrategias puras, ¿eh? Aquí. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Es un juego muy simple. Vale, bueno, es un juego muy simple, pero hay que hacer un par de precisiones, ¿eh? Al menos una. Los beneficios, vamos a suponer que son estos. ¿Vale? Esto es el producto de Nash. Los beneficios de... Aquí sí que ya le puede llamar, antes hemos dicho SA, aquí le puede llamar el upstream y el downstream. La empresa I es uno de los dos downstream, ¿vale? Los dos de abajo. El upstream tiene una alternativa en caso de, de rotura de la negociación. El downstream no, porque el downstream, vamos a suponer que en esta estructura quizá el ejemplo del lechero y mercado de Carrefour no es bueno porque, porque hay muchos lecheros. Imaginemos que aquí tenemos un monopolio de leche. ¿Vale? Por tanto, como hay un monopolio de leche, estos si rompe la negociación con este se quedan sin input, por tanto tienen beneficios cero como opción alternativa. Y esto de aquí también hay que vigilar porque la opción alternativa en realidad, más allá de la exogenidad que os comentaba hace un rato, también depende de si, los de si las roturas son observables o no observables. ¿Vale? Porque una cosa es que tú observes la tarifa, una cosa es que tú tengas un juego en dos etapas, en el cual en la primera etapa se determinan las tarifas, en dos negociaciones paralelas. Posteriormente, las tarifas se dan a conocer y las empresas compiten entre ellas, esto es una cosa, y otra cosa es que tú, en el caso en el que se rompa una negociación, puedas anticipar, que sa puedas saber que la negociación con el otro se ha roto o no. Porque si tú, como empresa upstream, Tú estás negociando con dos al mismo tiempo. Tú como empresa Upstream, antes de acabar la negociación con uno, si la negociación con el otro se rompiese, pudieses anticiparlo, tus beneficios alternativos serían las de, si esta negociación se rompe, yo con ella voy a ser monopolista. Esto es lo que se llama en la literatura los observable breakdowns. Yo puedo observar. Si las negociaciones perdón, son secretas, porque son privadas, y son simultáneas, nos parecía poco intuitivo. De hecho, hemos seguido otros de la literatura que lo. lo de hecho, esto es un artículo de uno de, de mis coautores, de Alberto Yotsi, que nos analizan otra cosa, pero utilizan unobservable breakdowns. Entonces, cuando los breakdowns, cuando las roturas de negociación son inobservables, tú aquí en caso de negociación rota, no anticipas que esa negociación se, se va a romper, y por tanto te comportas como si, no, no sabes que se va a romper, nunca lo vas a saber, por tanto estos beneficios son los beneficios que tú obtienes si le vendes al otro, sin ser monopolista. ¿Vale? No sé si esto os confunde mucho, si os confunde mucho lo podéis olvidar, porque no es tan importante, simplemente lo que suponemos aquí es que las roturas son uh, no observables, yo no puedo observar la rotura, todo es, todo es eh, privado aquí, la información en este caso. Vale, entonces, como os comentaba, tenemos dos um, productos de Nash independientes. Uh, buscamos la solución de un producto de Nash, buscamos la solución del otro, entonces lo que obtenemos es un TI de TJ y obtenemos un TJ de TI. Esta T es la tarifa ¿vale? que, el down, que el upstream le cobra al downstream. ¿vale? Entonces, en el Nash y Nash buscamos el equilibrio. ¿Vale? buscamos el equilibrio, obtenemos unas tarifas de equilibrio, no sé si se lo he dicho, quizá ha ido un poquito rápido, creo que sí lo he mencionado, pero muy de pasada, estamos suponiendo de momento que hay, creo que lo, lo comentaba aquí, ¿no? son dos etapas diferenciadas, por tanto estamos suponiendo que una vez acaban las negociaciones, estas, eh, el resultado de las negociaciones se da a conocer, por tanto cuando las empresas compiten, se sabe el resultado de las negociaciones, por tanto, es importante esto porque las empresas cuando compiten, si saben qué es lo que ha pasado en la otra negociación, saben cuál es el coste de su rival. Porque esto, el resultado de esto, es básicamente el coste que tiene mi rival. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos tarifas públicas. ¿Vale? Antes de que Carrefour y Mercadona compitan, pues cada uno de ellos sabe cuál es el resultado de la negociación entre Carrefour y el lechero, y entre Mercadona o Alcampo, lo que sea, y el lechero. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto, en un equilibrio simétrico, lo que obtenemos es el resultado que no, nos, que, que no es sorprendente, que los beneficios del upstream siempre aumentan en su poder de negociación. Pero en cambio, si el equilibrio es asimétrico, es decir, si alfa es distinto de beta, lo que obtenemos es que el alfa óptimo, bueno aquí, perdonad, en lugar de alfa y beta les hemos llamado, aquí tengo alfa i, alfa j, ¿vale? Alfa i, alfa j es el poder de negociación respectivamente, esto sería el alfa i, dijésemos, alfa j, esto es el poder de negociación del de arriba con respecto a este downstream de aquí, y este es el poder de negociación del de arriba con respecto a este downstream de aquí, ¿vale? Lo que obtenemos es que este alfa i asterisco puede ser más pequeño que 1, si esta S, esta S es el parámetro aquí de la diferenciación de productos, si esta S está entre menos 1 y 0. Y esta S, si se puede interpretar, estar entre menos 1 y 0 significa que hay complementariedad entre los productos. Por tanto, cuando hay complementariedad entre los productos, alfa estrella, es decir, el alfa que maximiza, alfa I, es el alfa que maximiza los beneficios del de arriba, ¿sí? es más pequeño que 1. Por tanto, ¿qué significa esto? Significa que si hay complementariedad entre el producto vendido por este y el producto vendido por este, a este de aquí puede no interesarle, si hay suficiente complementariedad, puede no interesarle que su poder de negociación sea el máximo posible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la intuición? Más allá del size effect, del share effect que contaba antes, que es así muy, muy por encima. Lo que está pasando en realidad, que esta es la intuición que nos gustaba y que está, que nos gusta y que está un poco vinculada al artículo empírico que os comentaba antes de Richards, lo que está pasando es que el lechero, que es el CEO, dijésemos, es el Chief Executive Officer, lo que hace es mandar dos representantes, dos representantes que están desconectados, y esto en la vida real pasa, Mandas, mando a un representante, mando a un manager aquí a negociar con estos, y mando a un manager a negociar con otros, este manager lo que quiere es maximizar los beneficios de esa negociación, el otro manager quiere maximizar los beneficios de la otra negociación, pero ¿qué es lo que pasa?, que si hay complementariedad, los managers deberían hablar entre ellos, porque dices, si a ti te cobro si este manager está cobrando, esto es aquí una tarifa muy elevada, fantástico, pero resulta que si hay complementariedad, está perjudicando a los otros está perjudicando al otro mercado porque si te cobro una tarifa muy elevada a ti este va a comprar menos obviamente, bueno esto me beneficia en mi negociación contigo, pero me perjudica en la otra negociación y a mí, lo que me preocupa como upstream quizá al manager no pero al SIO le preocupa la suma de los beneficios de los dos. ¿No? Lo estoy contando así un poco... Um, caricaturizado, dejésemos. ¿eh? En este modelo siempre hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio. Claro, sí. Aquí, claro, aquí lo que yo interpreto, es a lo mejor, una intuición es que cuando hay complementariedad, en realidad lo que está pasando, mayor, cuanto mayor es la complementariedad, mayor es el poder subterfugio, si quieren, de los que están abajo. Entonces... Como siempre hay un equilibrio, se quiere llegar a un equilibrio. El de arriba, si tiene más poder de negociación, pero los de abajo, cuanto más complementariedad hay, también tienen más. Se llega a un callejón sin salida en el que al final el que tiene que ceder es el de arriba y por eso está peor. Por eso está peor. Siempre hay un equilibrio. Sí, siempre hay un equilibrio. Pero yo, yo lo interpreto más en términos, que quizás la interpretación también es correcta, pero yo lo interpreto más en términos de externalidad. Aquí lo que tienes en realidad es algo parecido a una externalidad. De abajo arriba, claro. Una, ex, no, una externalidad arriba, entre estos dos. Est estas dos estos dos negociadores. Aquí hay uno arriba, pero las dos negociaciones son independientes. Pero entonces hacer uno o uno. Bueno, pero no es hacer uno uno, porque esos dos productos están relacionados. Vale. Bueno, por, porque, claro, si, si, si yo hago eso igual a cero. Ya, pero no, por la que ya no, no por, por, la, por el vínculo entre los productos. El vínculo entre los... Claro, si yo aquí hago S igual a cero, por ejemplo, aquí lo que tengo es 2, 1, 1, si dijésemos dos cosas repetidas. Entonces esto, pues vuelvo al caso, al caso del principio de todo que os he contado en el 1, 1, general, que dices, bueno, si yo negocio contigo, yo quiero tener más negociación. Ahora acaba esta negociación, no da igual que sea al mismo tiempo. Ahora negocio con él, pero aquí estoy negociando tornillos y aquí estoy negociando patatas. Entonces eso, ¿qué más da? Sí, porque tú tienes, tienes estos... Ah, claro, esto es, esto es un buen punto también, porque esto nos lleva a pensar que en realidad todo esto cambiaría si hubiese un buyer group, por ejemplo. Si hubiese un buyer group, ¿no? los buyer groups son estos dos, se juntan y van a negociar, desaparecería la externalidad. Pero el punto es: nosotros nos parece interesante y creo que es una parte en la que podemos seguir con este artículo. El buyer group estamos seguros que beneficia a los de abajo, porque el buyer group lo que estás haciendo es acabar con la externalidad que está sufriendo este de aquí, porque en realidad la externalidad la sufre el de arriba la sufre el de arriba al mandar a dos tipos independientes que no se comunican entre ellos que hacen negociaciones independientes que no se dan cuenta del vínculo del outcome de la negociación porque yo como negociador que negocia con Carrefour quiero maximizar los beneficios en esa negociación, el otro quiere maximizar los beneficios en la otra negociación, no internalizo el vínculo entre los productos y eso me acaba perjudicando en el sentido que si yo tengo esto beneficios upstream alfa y tengo algo así y esto es más pequeño que uno. como yo esté aquí como tenga este poder de negociación que esté entre 0,7 y 1 estoy haciendo un poco el canelo aquí haciendo canelo, perdonad la frivolidad ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy cobrando una tarifa demasiado alta estoy cobrando más de, de, más de lo que debería cobrar ¿por qué? porque no me doy cuenta el efecto que tiene en la otra negociación, el hecho de que yo cobre una tarifa muy elevada en esta negociación ahí está la externalidad y esto proviene también de la formulación del modelo, porque estamos formulando dos negociaciones independientes si no fuesen independientes, si tuviésemos un buyer group pero, bueno, lo que estoy diciendo es que no sé si el buyer group beneficiaría a los de, a los de abajo porque si tú estás aquí, esto es lo que se lleva el, el upstream, si este es el poder de negociación dejésemos, si no internalizas la externalidad, si haces un buyer group esta externalidad desaparece. Entonces, los beneficios del upstream van a crecer completamente en alfa siempre. Porque si haces un buyer group donde estos dos se juntan, lo que tendrás es una sola negociación. No tendrás dos, tendrás una. Porque vendrán Carrefour y Mercadona juntos a negociar conmigo. Con el grupo de compra. No, no lo sé, no, no lo hemos comprobado. ¿eh? No, no lo sé. ¿El El de, ar el de arriba seguro. Sí. Exacto, el de arriba sí, el de arriba sí negocia. bueno, mejoraría en función de dónde estemos de aquí, ¿eh? pues esto, nosotros hacemos estática comparativa con el poder de negociación, pero no en... también es importante que quizá no lo estoy destacando lo suficiente, no estamos endogenizando el poder de negociación, yo no estoy diciendo cuál es el poder de negociación, no, este modelo te sirve para decir, el poder de negociación en este mercado debería ser, dicho de otra manera, no estoy diciendo que ese vaya a ser el poder de negociación que va a pasar, lo que estoy diciendo es que sí, el de arriba pudiese elegir el poder de negociación que él tiene, a priori todos esperamos que elija uno. ¿No? Esperamos que elija uno, el máximo poder de negociación. Pero no tiene por qué ser así. Pero en este modelo de negociación plantea que planteas, que está pensado de uno a uno, al hacerlo de dos a dos quizás no sea el correcto. Y desde el punto de vista de la que tengo que plantear la negociación de otra manera, integrar sí. una. Una función o ¿no? en dos, dos problemas separados bueno, pero eh, hay un montón claro, pero hay un montón de artículos que te hacen las negociaciones así y no, no se preocupan de si, los benefic... de si el de arriba le beneficia o no, Tiene... claro, lo que tú dices es si tú interpretas, si tú incorporas este razonamiento como individuo de arriba, de arriba no, deberías, no deberías mandar a dos managers por separado, deberías decirles, eh, eh, cuidado o llevaros un telefonito y hablad por teléfono, porque quizá eh, estáis cobrando una tarifa demasiado alta ¿Pero este problema desde el punto de vista teórico se ha planteado? Este eh, no, negociar... eh, exacto, este es el punto que nosotros creemos que no, no hemos visto a nadie que haya planteado esto. O sea, podéis plantear una forma nueva de negociar en este contexto Sí, sí una forma nueva de negociar eh, que consiste en interiorizar, internalizar esta externalidad y solucionarla mediante algún método que consista, pero claro... Ahora estaba diciendo, eh, pensaba y hablaba al mismo tiempo, un método que consiste en que, por ejemplo, el Bayer group lo soluciona, pero lo, el Bayer group no es potestad del de arriba, yo no puedo, oblig, no puedo obligar a Carrefour y Mercadona a, a que vengan juntos a negociar el precio de la leche, lo que sí puedo hacer es mandar managers informados, o, o mandar managers con un telefonillo, con un no sé qué, que se comuniquen entre ellos, no lo sé, Exacto, exacto. aquí es que todo esto es, en realidad todo esto es muy simple, yo no, estoy separando, no estamos separando aquí, eh, no hay ningún problema de agencia, no estamos, esto de los managers que estoy contando lo, lo cuento como ilustración, dejésemos, ¿eh? No, no, eh, el modelo no prevé eso, pero claro, es verdad que se podría algún tipo de, de, de estructura de remuneración, algún tipo de incentivo para el manager, pero nosotros básicamente lo que hacemos aquí es identificar esta historia, identificar este efecto. Pero la cuestión es que tú tienes dos problemas separado sí. matemáticamente sí sí sí. Separado, sí sí sí pues, ¿Tienes, tienes estos dos claro pues un mix que sea del mismo dos variables sí pero qué qué qué, qué idea hay? Entonces, es, es. sí no no pero matem no, matemáticamente es. sí pero cuéntame la historia no, no, ya el que tú. <risa> <risa> no la historia es el, una historia es el Bayer Group pero la historia no me funciona si es el de arriba el que le interesa hacer el Bayer Group sí, Sí, es sí. De todo problema que vale, tengo Sí, la variable, tengo sí. Y tengo que resolver un problema con sí, sí. Pero de, momen de momento estamos eh, en la fase de identificar el problema, de cuando las negociaciones son in son independientes y incomunicados los negociadores pasa esto, que hasta ahora pensamos que nadie lo había visto. Entonces, esto es lo que pensamos que aporta el artículo. ¿Vale? Pero además, si lo unes solo en una función objetivo, te va a salir que tendrán que ser iguales para que se beneficie, porque las ambas se iniciarán del upstream, ¿no? Uh, Entonces, el objetivo conjunto es que tienes un único decisor el que, el que sí. negocia. Sí. Y si tienes un único decisor que negocia, es que la, la, la, la solución óptima del problema te va a conducir al óptimo del upstream, que es simetrizar alfa con beta. Sí que sí, te proporciona sí. la ventaja competitiva a la hora de ganar sí. Sí, sí. claro, porque el hecho de tener dos objetivos es lo de tener dos personas que están negociando si lo pasas a un objetivo, solo tienes una persona que negocia, o tienes una persona por encima que obliga a los dos de abajo cómo tienen que negociar bueno, esto es un poco la historia de la remuneración por incentivos el problema principal a la gente, de decir, bueno, pues tenemos un, el CEO, pues de alguna manera claro, cuando el este claro, eh... aunque tenga varias variables Sí. Lo que pasa es que nosotros quizás somos poco ambiciosos, pero de, de entrada, eh, no digo que no se pueda seguir con esto, pero ya pensamos que es suficiente identificar este problema. Otra cosa es que quizá puedas pensar en soluciones, sí, sí, es verdad, pero de entrada el objetivo del artículo de momento era identificar el problema. No sé si se puede seguir con, con la solución, dijésemos, pero eh, hemos identificado esta historia. De hecho, todo esto es en competencia en cantidades, es lo que he puesto aquí, pero si haces competencia en precios no cambia nada, es lo mismo, ¿eh? no, no aporta nada. De hecho, los cálculos son igual de simples. E incluso... Ah, esto es lo mismo que os había contado, esto es el grafiquito, incluso lo hemos probado con contratos secretos, contratos secretos es un poquito más elaborado el cálculo, pero tampoco mucho, contratos secretos tienes que buscar un equilibrio bayesiano aquí, ¿no? porque contratos secretos lo que tienes aquí es que esto, este, cuando tiene que fijar la cantidad o el precio, da igual en lo que compitan, no sabe cuál ha sido el outcome de esta negociación, entonces no sabe los costes de su rival. Entonces ya sabéis que con los juegos de Bayesianos lo que necesitamos es un belief. Entonces aquí si utilizamos el belief más estándar para este tipo de juegos, que es el passive belief, passive belief simplemente es, yo no sé lo que va a pasar, pero independientemente de la oferta que yo reciba cuando estoy negociando con este, da igual lo que yo me diga, voy a creer siempre que al otro le va a hacer una oferta de equilibrio. Son los beliefs más simples posibles. ¿Vale? Hay, hay otros, ¿eh? pero nosotros lo probamos con estos beliefs. Muy simple. Entonces, la solución del equilibrio bayesiano en este caso, nos da, lo mismo, nos da un resultado no cuantitativamente igual, pero cualitativamente igual, pasa lo mismo. De hecho, lo que tenemos es esto también. Tenemos un alfa uh, máximo, dijésemos, que es más pequeño que uno, con complementariedad. Entonces, nos pasa, otra vez nos pasa esto. vale Con los contratos secretos. Por tanto... Digamos que esto no, no depende de que los contratos sean públicos o sean secretos. Con contratos secretos, si en equilibrio bayesiano, obtenemos lo mismo. Con competencia en precios o con competencia en cantidades, obtenemos lo mismo. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado decir, que es una obviedad, pero eh, se me ha olvidado decirlo al principio, que debería haberlo dicho, es que todo esto aquí lo que estamos suponiendo es que la utilidad no es, eh, no es transferible entre upstream y downstream. ¿eh? Porque si la utilidad fuese transferible, todo esto sería trivial y lo que sería es... Um, Uh, alfa igual a cero, sería el resultado de todo, eh, eh, producto gratis, dijésemos, y, y, y luego ya me lo transfieres. ¿Eso implicaría vertical integration? Bueno, lo que implicaría es un equilibrio, lo que implicaría es um, eficiencia en el sentido de Pareto, que aquí, como os comentaba antes, no tenemos eficiencia en el sentido de Pareto. Tenemos, de hecho, tenemos eficiencia, dijésemos, para un alfa en concreto, que esto también es interesante pensarlo ¿no? lo que tenemos es algo así, en realidad. Aquí tenemos el downstream, y aquí tenemos el upstream, lo que tenemos es algo así, entonces la curva de, de, de la frontera dijésemos de beneficios, entonces para un alfa en concreto esto es para un alfa en concreto, estos son distintas tarifas, dijésemos, para distintas tarifas aquí tienes un equilibrio pareto eficiente es decir, no estamos diciendo que la solución de Nash no sea pareto eficiente obviamente lo es sin transferibilidad de recursos ¿eh? pero, sí, es que, pero cuando es un problema siempre... Simplemente lo que te es quién tiene más bargaining power que el otro, ¿no? Bueno, sí, la, la solución del, del equilibrio, o sea, el nice bargaining es básicamente buscar la tangencia, o sea, para un alfa buscas una tangencia en esta frontera. ¿Vale? Sí. Um, para un alfa en concreto, sí que si uno, esto es para un alfa en concreto, si uno gana, el otro pierde. Pero lo que nosotros decimos es, puede ser que si tú añades otro alfa, cambias del alfa, los dos podrían estar mejor. ¿No? Porque aquí, de hecho, por ejemplo, no está puesto en esta transparencia, pero en este caso un concreto de la demanda lineal, lo que sucede es que los beneficios de los downstream, la total, los beneficios de los downstream respecto a alfa siempre es negativa. Es decir, los de abajo siempre quieren tener más poder de negociación. Alfa es el poder de, alfa es el poder de negociación que tiene el de arriba con respecto al de abajo i. ¿Vale? pues los de abajo siempre quieren tener más poder de negociación pero resulta que el de arriba no siempre, entonces por eso al final, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿nos sirve todo este entramado para decir o sea, podemos plantear este modelo para que no, hemos, no, no, no lo hemos hecho nosotros por primera vez ni mucho menos este modelo ¿eh? pero ¿sirve este modelo para decir qué es lo que va a pasar en esta negociación? ¿puedo plantear esto? ¿sirve? pues no, quizá no, no sí, ya, ya acabo, quizá no sirve quizá no sirve porque si estamos aquí si estamos aquí si alfa es mayor a 0,7 ¿qué es lo que va a pasar? que el downstream quiere cuanto menos alfa mejor pero el upstream también quiere menos alfa aquí quiere, mejor dicho, quiere cobrar una tarifa que se corresponda con un alfa más pequeño, entonces lo que tú esperas que suceda en esa negociación no es lo que el, el Nash Bargaining Product te dice ¿sí? No es que el modelo no sirva, es que bajo ciertas condiciones no está caracterizado cuál sería el equilibrio final. Habéis identificado. Bueno, el, el, que habría que ver qué condiciones son necesarias para. para el, el equilibrio final, sí. El, bueno, sí, sí, tienes un equilibrio final que no es pareto eficiente en realidad. Tenéis un equilibrio final que nos. Para... Sí, lo es para un alfa en concreto, pero el punto es que la gente no se había preocupado, que nosotros sepamos, de mirar qué es lo que sucede si, si los poderes de negociación cambian. Y como el poder de negociación, ya he dicho varias veces, es una caja negra que no sabes dónde sale, pues puede cambiar. ¿no? Bueno, todavía no estamos muy satisfechos con esto porque el caso general, como os decía antes, y con esto ya voy acabando, ¿eh? el caso general solo te marca unas posibles condiciones que no sabemos vincular muy bien con un modelo con estructura. Tenemos el caso lineal que sí exista muy eh, terminado digamos, el caso lineal identifica que esto puede pasar con demanda lineal estamos trabajando pero esto, este el, el currently eh, ponle un año y medio estamos trabajando para una demanda general ¿vale? para una demanda general y claro lo que esperamos es que esto pueda depender de la complementariedad, sustentabilidad estratégica en un caso general, pueda depender quizá de la curvatura de la, de la función de demanda pero de hecho y con esto casi acabó, una vez estuvimos pensando que casi lo habíamos conseguido, si, o que, que de hecho lo hemos demostrado por una función de demanda general, si esto de aquí no es exógeno, si esto de aquí no es exógeno, aunque parezca mentira, es más fácil si esto de aquí no es exógeno, si esto de aquí depende, aquí le pones las tarifas estas, pero bueno, no puede ser así porque Nash decía que no, que la outside option tiene que ser exógeno. Bueno, Conclusiones, creo que sirve un poquito este artículo para entender la naturaleza del proceso de negociación y ver que aquí hay que ser cuidadosos con esto porque puede ser que, que falle y porque hemos demostrado esto, que puede ser que una, que una parte del, de los negociadores est esté mejor con menos poder de negociación, que esto es contraintuitivo, algo aquí no, no funciona. Pensamos que esto pues, ¿no? quizá puede ser útil para, para, para esto para trabajos empíricos incluso más adelante. Bueno, esto es más o menos lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias.